Ah, uh, yeah. Ahora. Ready? Yeah. Situaciones y razones Tomando decisiones Mi alma va vagando Contemplando mil movidas Lanzando los putazos A cuchillazos a cada rato Voy buscando la salida Confrontando a cada día Retando, esquivando Ramerías y puterías Mi alma te lo pide Que me guíes y que me cuides Y con tu santa bendición no rifamos con tu canción. Yo te suplico, ángel mío, tu divina protección. Confrontando al diario esta autodestrucción. Hoy escuche a mi llanto y te lo pido de favor. Más que lloren en sus casas, a que lloren en la mente. Tengo frío, mucho frío. Concede mi salida de las cricheras de prisión Yo te prometo niña blanca serte fiel con devoción Ejecuto con todo gusto a que sea tu petición, entregarte mi vida, es mi pacto, un contrato, sin retrato es así como termina ese acto, ilumina mi camino en contra todas intenciones envidiosas venenosas, que son putos tiempo, yo me sento Contigo estar atento, resultando asumando ajustando todas más amados de coraza se los digo, que los quiero y los amo y esta rola se los brindo. a mis seres ya contigo, mi jefecita, mi familia, mis mafiosos, vatos locos esta parte es para ti, en olvido no se quedan, y los pero y en el pa tomarnos y chingarnos esa pura de la buena si te cuenta, da licencia, pa seguirnos en la fiesta Gracias, gracias por bueno, los Shakespeare, leñas, gracias. Screech, yeah! No exactamente como la cantábamos, pero... Ja -ja.